Bueno, estamos con las chicas de La Habana, venidas de La Habana al Estado Español. ¿Cómo vinisteis a parar aquí? Bueno, vinimos aquí por un contrato musical. Y hace ya unos cuantos años y nos gustó tanto, tanto, tanto España que decidimos pues estar un tiempo más, nos pusimos de acuerdo con las empresas de cultura de Cuba y aquí estamos, vivimos y tocamos aquí. ¿Y nos gustaba más el clima de allá, por ejemplo? sí. Pero también nos gusta de aquí. Si <risa> sí, no, Galicia siempre llueve. Y bueno, casi todo lo que hacéis son versiones, ¿no? Por lo que viene el concierto de hoy. Bueno, tenemos, hicimos temas propios, hicimos dos temas propios, creo que fueron dos o tres temas propios, que es La Exagerada, Noche de Locura. Y los demás son versiones que hacemos a números cubanos que los versionamos un poco con funk y con salsa. ¿Y tenéis grabado algo, algún disco, algo con temas propios, por si la gente quiere escucharos o...? Eh, Discos específicamente, nos vamos grabando los temas, temas bueno, propios. Colgarlo, colgarlos en la red, que es lo que sí, se lo, suele hacer ahora. ¿no? Los tenemos todos colgados en YouTube, en, en Facebook de Chicas de La Habana, y Latin Jazz, Funky, Salsa, y todo lo que sabe esa ¿Y aquí en Galicia ya estuvisteis una vez en Orense, no? Cuatro veces. Cuad ah, cuatro. <risa> Festival de la Cubanía. Ahí ahí. Y os gusta esto, lo que es la gente y el, el clima, ya sé que es un poco duro a veces, pero nos encanta. De verdad, que aquí hay mucha hospitalidad, la gente nos acoge bien. Siempre Galicia ha sido para nosotros genial. Los gallegos, los gallegos de Cuba, ¡Galleo! y eso que somos de zona no, no. en Cuba, le decimos Galleguiri. Gallegu. <ríe> ¿Y sois todas de allá, de, de Cuba? O... Sí, bueno, sí. Sí, ella, ella es americana. Yeah. Sí que fuiste más lejos. Sí, sí, ¿Y a ti cómo te raptaron para el grupo? Y ella es eh, eh, directora de la Japan, y entonces, pues nada, entró con nosotros a trabajar también. y ya. Es que precisamente estábamos necesitando, porque estábamos buscando eh, metales, y es muy difícil encontrar mujeres que toquen trombón, trompeta, Sí, en como fin, baterías, también esas, también exacto. Que es y la, la conocimos, y nada, la incluimos al grupo, y hasta ahora, súper bien. Bueno, pues si alguna calle, ¿cómo era? Galle calle Galle Gibiri. Galle, si alguna calle Gibiri se quiere ir para Madrid a tocar con ellas, ella sí, ya sabe. Las chicas de La Habana con qué sí. y con un nuevo material para tu consumo echando humo nah, para calentar al personal. personal. Dale prepara la cajitas.